For the Mats. Back for the Mats. Back for the Mats. Back for the Mats. Back for the Mats. <laughs> podcast del ciclo de la tierra. Mi nombre es Cecilia Mizcala Minerdo y aquí me está acompañando mi compañero Mariano Guabad. ¿Cómo estás, Mariano? Hola, ¿cómo andan todos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas, buenas. <risa> buenas, porque, buenas. Y claro, porque hay gente, ahora son, mira, son las 18 horas y mira, no te quiero mentir, son las 18 horas y 5 minutos, pero también este podcast, recuerden que queda subido y la gente lo puede ver. Eh, cuando quiera lo puede ver eh, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a las 1, a veces todos los horarios. Eh, <risa> <risa> eh, y no solo que lo pueden ver en Argentina, sino que lo pueden ver en todo el mundo. Eh, con las, Ahora estamos con un servicio que nos proporciona Facebook, que es de, eh, ¿cómo se llama estas cosas? Subtítulos, así que bueno, si estás en Alemania, eh, salí, salí traducido. No sé cómo, eh, pero sale traducido. Sí, sí, sí. A ver si me entiende, ¿no? También. Eh, bueno, eh, bienvenidos a todos. Eh, los que siempre eh, nos acompañan acá en este podcast eh, y los que se llegan a sumar ahora. Es más, ahora voy a empezar a. Toda que tengo un celular para, para, para poder verme, me estoy viendo, de hecho, acá. Eh, voy a empezar a compartir por diferentes grupos, cosa de que, que llegue a Alemania. Esa es nuestra meta, ¿no? Nuestra meta es que llegue a Alemania. Es tu meta personal. Eh, no, no, no es mi meta. Pero bueno, eh, hablando de meta, eh, <risa> acá tenemos eh, a nuestro gran columnista, a nuestro amigo, nuestro querido amigo, compañero de las artes, nuestro maravilloso, porque es nuestro. ¿no? Nos apropiamos de él aquella noche del 25 de junio de mil. No, mil no, De 2017 fue que. Me lo adueñé. Eh, cada tanto lo suelto un poquito. Pero bueno, Pero démosle la bienvenida al, al más lindo de todos, al maravilloso Maldito Morén. Oh. Un aplauso para Maldito Moren. Vamos. Ya tengo mi silla acá. Todavía no tenés silla, vos tenés banquito. Yo me arreglo, bueno, ok. Calmosito, Estamos en proceso. ¿Cómo andás, Marquete? Bien. Buenas tardes gente que están del otro lado eh, bueno buen domingo puede ser buen día hay muchos que se levantan a esta hora sí Perdón. nosotros ah, si no, no, no tuviéramos no, no, no, no. el podcast <risa> <risa> te digo más o menos como que estaríamos amaneciendo esta hora día domingo sí <risa> mal mal mal mal sí <risa> porque todos los sábados aquí en la casa chinguita estamos teniendo fechas ayer tuvimos una fecha en la que estuvo participando interferencia un trío que era un dúo, pero que se sumó a último momento, que no sabemos si presentarlo. Como Matt, Lin y Secul, -cool, o Emanuel, o Emma, o Matt y... No, sería Zacarías, Secul, -cool, más Lin, no, no sé, muy bien. No sé dónde terminan ellos y empiezan. Claro. <risa> <risa> Eso ahí como un menaje a Trump musical hermoso que, que bueno, se, se juntaron acá y vinieron anoche y, y bueno, fue un, una linda noche, ¿no? Muy noche con amigos podríamos decir no porque bueno la interferencia con el señor negro carlos de sender eh, eh, bueno el matt morrison que, que, que es acá nuestro columnista de literatura eh, bueno una noche muy muy linda muy amena con amigos eh, También estuvo Ñandé Dúo. Estuvo, eh, sí, estuvimos eh, descubriendo nuevos sonidos, nuevas músicas con Ñandé Dúo, que la verdad no teníamos el gusto de, de haberlos escuchado y, y hermoso lo que hacen. La verdad que, bueno, a Camila Caballero, que es la cantante, eh, ya la conocemos de otros proyectos, como por ejemplo la Chirimbola Murga, eh, una amiga que viene hace rato, ya, eh, presenciando haciendo haciendo, sí, presenciando diferentes... Eventos, ¿no? Del de ciclo y cosas y bueno, tiene una banda nueva que es Niande dúo eh, y muy lindo la verdad Por lo menos me sorprendió mucho eh, lo lindo que canta Cami y, y lo lindo que suena el dúo. Es como una cosa de folclore, ¿no? Es un poco de samba, chacarera, gatos escondidos algo de, de tanguitos también se tiran sí. como que muy muy lindo muy muy íntimo no como muy, muy cálido, muy la palabra que me viene a la mente es calidez sí, sí sí sí sí no no esa calidez que agobia no esa calidez linda estás sí. <risa> <risa> no, pensando en el calor del subte me parece <risa> <risa> sí. no no no ese tipo de, de calidez Sí, sí no, pero la verdad que hermosa fecha eh, muy lindo eh, a, bueno, a los chicos de Niandé los invitamos ya para otra fecha para Que, que, que va a ser más de, del palo folclórico eh, Porque fue una grata sorpresa escucharlos y, y, y bueno, eso, re lindo, la verdad Después el negro, el negro de Centenex con su interferencia eh, También otra gran sorpresa que eh, no lo teníamos en su faceta solista eh, No lo teníamos muy visto y la verdad que Hizo un quilombo de sonidos así con sus pistas, eh, con sus tecnologías japonesas y sus cosas. Eh. Sí, porque era como una cosa medio rara que, por un lado, tenía como mucha tecnología, pero por otro lado, tenía la sencillez de la guitarra de la, y una voz, o sea que mismo. no había. Eh, y por ahí, al estar con esa tecnología china, como le japonesa, llamás... Japonesa, ah, es lo japonesa, mismo. Claro, con <risa> un. <risa> en un celular y unas pistas que había rescatado, no sé, de su adolescencia y de sí. todo un poco, porque había cosas de la cuarentena como cosas de... Ahora, El celular como... se convirtió en un instrumento. Sí. Mal, mal, eh, sí. Nada, hace años atrás quizá era algo más comunicativo de... era un teléfono. Sí. Hoy en día, es verdad, hasta, hasta hay músicos que lo hacen, tocan instrumentos del Sí, bueno, yo de hecho en la en la cuarentena eh, me había descargado un programa que que estaba re lindo, no me acuerdo el nombre del programa, pero y si me acuerdo no lo voy a decir, pero porque no quiero yo dar... me acuerdo porque siempre <risa> había como una colita al principio sí. donde hacía la publicidad del el programita. Claro, como era gratuito, y tiraba, cuando exportabas el archivo te tiraba una colita que decía, entonces yo yo Land yo, yo bueno, ahí dijiste el nombre. <risa> <risa> Lo único eh, que te acordaba era el, el, el nombre, o sea que funciona, la sí, colita esa o que le funciona. Era genial este programa porque Posta podía componer pianos, eh, sintetizadores, bajos, guitarras, eh, cualquier cosa que se me pasara baterías, podía armar las baterías de cero, o sea, podía armar todo realmente desde el cero, de nada, podía generar todo. Y la verdad que en la cuarentena eh, yo no tenía ni la placa ni la compu, no tenía nada menos una consola, ni nada, o sea que era todo a través del celular. Y bueno, si prestan atención, hagamos silencio un segundito. Eso que se escucha, eso lo produje con el programa ese. La música que sale acá eh, está hecha en cuarentena. Esta canción particularmente se llama Miedo. Eh, bueno, le falta poner una poesía todavía. Eh, ya la va a tener. Eh, pero bueno, es genial. La verdad es que el celular es un instrumento muy lindo. ¿Vos Marqués te componés con celular? Eh, no. Lo que hago con celular es cuando... Por lo general a la mañana, cuando voy a laburar, eh, lo que imagino lo escribo. Pero eh, lo usás como, como un anotador claro. de, de ideas. Y perdí tanto celular que perdí un <risa> <risa> Tenés que hacer todo en copia a la nube. O sea, ahí está como el secreto. el programa que me recomendó el negro sí. X y la verdad que está bueno. Ahí es va. Ah, bien. después pásamelo así me tuve eh. pero nada. Creo que es tampoco tuve nunca celulares. Eh bueno, celular, que, pero reconozco que es una re herramienta. Sí, está, está bueno. Y no me llevo mucho con lo que serían la, los celulares. Tendría que exprimir un poquito más por ese lado. ¿no? Sí, que hoy en día. ¿Qué es lo que no te permite la computadora? Claro. La computadora es mouse, eh, eh, teclado, también igual tiene su manera de. Sí, sí, sí. La, la, la compu tienes una computadora para poder hacer música, es una gloria. Pero, Pero bueno, el celular al ser táctil, eh, nada, hay aplicaciones de sintetizadores, por ejemplo, que son regarma. Claro. que Tienen sonidos, son buenísimos lo uso más, para, más que nada para eso. Sí, de hecho, mira, me estaba recordando mientras hablabas, cuando tocamos eh, ahí en el Walsh, eh, que queríamos armar como una especie de introducción media, o quería por lo menos, <risa> <risa> eh, media rara, ahí con, con el telem y unas pistas. Eh, mi idea era esa, que yo había llevado el celular y era sacar por acá una consolita y transmitir así unas cosas media raras, mientras ocurriendo otra cosa en vivo. O sea, como poder empezar a armar algo un poquito más, más digital en base a lo analógico. Eh, y no es imposible. Y no, es que no es imposible. Es si tenés los cables y lo, lo, los... Sí, los <risa> <risa> <risa> sí, va con eh, todo. A mí ahora, por ejemplo, yo voy a tocar, voy a hacer un, un tema solo, y hay dos temas que grabé Podría hacerlo sonar de la misma manera. Y había pensado en hacer eso. Mandar la pista y cantar arriba. Así Ahí va. Un... <risa> Está bueno eso. Un Fabián Joe, oh. <risa> <risa> <risa> ah, Son herramientas, que... Que, son herramientas que, que, es que. Eso, son herramientas que, que, que, que si las usas bien. Sí. O sea. Si quieres las usas y si no, no. Claro. Yo siempre fui igual a la hora de grabar más clásico. Sí, el micrófono ahí en cara, enfrente sí. y... Eh, a lo sumo una, una batería electrónica de algún teclado, pero... Eh, todavía no, no, no me llegó. ¿Qué me gustaría tener? Me encantaría. El otro día, por ejemplo, que tocó, no recuerdo el nombre, que había un chico y dos chicas, que el muchacho estaba equipadísimo. Ah, voz de sismito ah chico, verdad que tenía saxo tenía Sería un cinte hermoso yo no me encantaría. ¿no? No, no, no, no, no es que estoy en contra o sea grabo con lo que tengo claro sí sí sí sí tuvieses, una, eh, sí, tuvieses todo eso grabaría con todo eso y apuntaría. Y a <risa> claro. eh, me gusta mucho la música no es que estoy en contra de eso. claro Entonces, me gusta la música clásica de un tipo Cantando con una guitarra y bueno, después todo lo contrario también. Es música. <ríe> bueno, hablando de grabar, comentemos que ayer tuvimos la posibilidad de grabar a todos los artistas que se presentaron en el escenario, así que próximamente vamos a tener nuevo material de este super trío que se formó ahí entre Matt, eh, Lynn y Emanuel Secúl, sí que... vamos a tener material de Ñandé dúo, vamos a tener eh, material de interferencia, así que nada, en las próximas emisiones del podcast estén atentos porque va a ser material exclusivo, yo creo, del Ciclo de la Tierra porque ninguno de los tres proyectos creo que tienen cosas grabadas aún, creo, eh, por lo que comentaba... No, no, no, no eh, es más, a mí... Matt me había dicho, por favor, eh, si pueden, grábenos porque esto que va a pasar nos va a volver a suceder. Ahí va. <ríe> Así que no solo que va a ser material exclusivo, sino que... Bueno, Único e irrepetible. Es, eso mismo. <ríe> eh, o no, no, no, no. Es, es como distintos temas. O sea, lo que decía Matt es que eh, ha tenido por ahí como una proximidad con su compañero de Cáucaso en algunos gustos musicales que por ahí no daban para meterlos dentro de la banda porque no daba con el estilo. Eh, y a su vez, digamos, ha creado también este dúo con su compañera. Y bueno, ahí se formó ese ah, mix. Eh, claro, temas viejos también, sí. eh, temas de Cáucaso también han hecho. O sea que temas hubo ahí De como... Cáucaso, pero en la voz de Emma, ¿no? De verdad. Eh, o sea totalmente versionados eh, no, re lindo la verdad que no, re noche, la noche. Eh, pasamos re lindo la del domingo pasado también la, oh. no, la, oh, la del domingo pasado eh. acá, acá, me, acá, acá me dice el celu que Jorrasta está mirando esto eh, primero le mandamos Ahí un gran abrazo al compañero Jorrasta. y después bueno, agradecerle porque eh, él fue uno de los eh, organizadores de, de esa noche y el domingo bueno, lo tuvimos a Becho Ribeiro eh, que wow, qué artista de la concha su hermana. Eh, quedamos todo de cara, ¿no? Fue como wow. Sí, la verdad es que el fin de semana pasado fue esto que les decíamos: que se venía el fin de XXL, porque empezó el viernes con la transmisión del Íntimo Interactivo Tejor Rasta, que está en nuestro Facebook. Para quienes todavía no lo han visto, mírenlo: está hermoso el material de los chicos. Después, el sábado, tuvimos la fiesta Stoner, eh, que también estuvo Tesla y Proyecto Armata, haciendo unas locuras, pero a los gritos. o sea Ahora entiendo por qué Harry es arroba Harry Batero con Garra en Instagram, búsquenlo el muchacho, no, una cosa que autoarenga, o sea, es como una cosa que, que te contagia o te contagia porque no no cabe, sí, posta o sea, como, animal, eh, Harry. yo escuchaba de la cocina eh, vamos, wow! yo dije, bueno, eh, ¡Eh, eh, eh, eh, eh. yo hacía el público, ¿cómo está el público? No, me asume todo Harry, arengando al público y el público sacado todo eso me te toca la batería claro un <risa> <risa> un animal, una animal chavo. Y bueno, y después la, la, la onda contagiosa del mosca de Tesla, que, que, que no que toca el bajo. Te hace parte. El chabón le está claro. tocando una cosa súper enredada, súper <ríe> que el, así, no podés tocar tan bien el bajo. Y te sonríe. lo cago. <risas> es un animal, bueno, yo los escuché al. Sí, en la prueba. Claro. Y la verdad que me parecieron. Increíble. Las dos bandas. Bueno, la... Harry lo la sensación que te transmite eh, es como que estás jugando como sí. que se divierte haciendo sí, se lo, y se miran con el batero y es como tipo de mira lo que voy a hacer ahora te da la sensación que, que tienen como ese diálogo entre miradas eh, la verdad buenísimo Claro que es. Claro. Y, y la piel de gallina. Sí. Mal. Una conexión entre los tres, pero era infernal. Creo que viene en la sangre. Va, no sé, lo, es lo que a mí me pasó viendo los... Eh, en el estilo... Sí, sí, no, y no, aparte no, la, no calidad, la calidad de músicos, ¿no? O sea, gente que se nota que tiene un estudio de, de, del instrumento, un estudio de la voz, o sea, y te das cuenta que eso lo, cuando tocan es otra cosa, sentís que algo que... Ellos lo claro sí es tremendo. Y bueno, eh, para los que no pudieron venir el domingo eh, y quieren saber de lo que estamos hablando, pueden entrar a nuestro canal de YouTube que es Movimiento Ciclo de la Tierra eh, y ahí van a encontrar el video de, de la presentación en vivo de Becho Ribeiro. Eh, la verdad que yo lo estuve mirando el otro día, el miércoles, y, y quería escuchar, y te, cuando estaba en la vorágine de la noche, no puede prestar tanta atención a cómo está saliendo. Y lo miré el miércoles y es más. Dos veces lo puse porque sí. estaba re bueno. <risa> <risa> eh, no, aposta, miren lo que está re bueno. Sin, re recital. Importante está en la lista de Lander La Tierra porque fue como una transmisión especial, especial. del podcast porque nos coincidía el horario del evento con el horario de transmisión así que ahí en la lista van a poder ver eh, los episodios anteriores del podcast y además está todo el recital eso en YouTube igual en Instagram también está subido eh, el de hecho me parece que lo pudimos subir entero los no, otros no, no, no. podcasts eh, casi todos los tenemos en primera y segunda parte por una cuestión de de tiempo que el Instagram te deja subir videos de una hora y siempre nos terminamos excediendo un poco más no, hay que editarlo. No, hay que cortarlo para que lo Tal cual, sí, sí, sí. Bueno, eh, también con este tema de, pensaba, ¿no? De, de grabar con lo digital y qué sé yo, y yo siempre haciendo la apuesta de lo analógico, no quiero que se me pase. Estamos recibiendo material de todas las bandas y artistas solistas que, que así lo quieran para formar una rocola de CDs para la Casa Chunguita. La idea es que traigan su material, nosotros lo ponemos en alguna de las 110 bandejas que tiene nuestro dispositivo y la gente puede escuchar el CD eh, con auriculares en el transcurso de los eventos. Además, si gustan los artistas, le ponen un valor de venta al CD, la gente puede escucharlo, si le gusta el material, lo quiere comprar, lo vendemos, el dinero obviamente es para los artistas, no no vamos ni a comisión ni a nada. Es nada, una apuesta a la autogestión y a la difusión eh, de las bandas del conurbano bonaerense. Man, tener... ¿Y no lo trajiste? <risa> Yo estoy acá esperando para exhibir la rocola, para llenarla, por favor, no, nos mandan mensajes si tienen material, o por favor háganle llegar la propuesta si saben de gente que, que pueda llegar a interesarles, eh, porque nada, yo estoy muy ansiosa por <ríe> ya exhibir la rocola y, y escuchar el material y tener eso esa propuesta, acá como el viejo musimundo, ¿no? Sí, no, para <ríe> mí es algo diferente. Eh, nada, y luego también a la vez. Sí digitales como que en medio nos invadió creo que tiene nos invadió sin querer no es, eh, por un lado tiene algo a favor que es eh, poder almacenar grande, eh, grandes cantidades de información en un celular, en sí memoria, sí sí sí la practicidad esa de que te da que lo tenés un millón de un kilos de música en, en, en, nada. en nada yo tenía un Dixman y me iba a laburar y ponía un disco y lo escuchaba desde que me iba hasta que volvía sí también tenía su, sus cosas a favor. Eh, hoy en día, no sé, abrís una lista, seleccionás el tema que quieres escuchar, sí. y bueno, y también está bueno. Sí, sí yo, que sé. yo soy un fundamentalista, eh, creo que en eso hemos, con el señor Manic, eh, hemos ahí como unido. Hemos forjado una amistad que es fundamentalista de escuchar el disco entero. A mí me gusta escuchar el disco, la obra entera, como está hecho. Si no me gusta eso de las canciones sueltas, a mí no me gusta mucho. pasó de estar en el taller de Él ponía un disco antes de conocer su manera de escuchar. Su obsesión. El tema 8, tal. No. Ya va a llegar. ¿Ya, ya, ya, ya va a paciencia. Madre, eh? yo <risa> Pero bueno, es así. Eh, por, tiene, por algo uno, creo que cuando termina de grabar todos los temas, se sienta y hace una lista eh, con un porqué, ¿no? Claro, claro. Eh, eh, y eso es valorar lo que hizo, digamos, el músico. buscar a ver. Sí, sí, ¿qué? ¿Por, no, dónde? No, ¿Por, qué, ¿por qué emociones te quiere llevar? ¿Por qué sí, sensaciones? Claro. ¿Por qué de texturas? ¿Qué? ¿A dónde? O sea, Pero la ansiedad siempre va primero. <risa> y vuelvo a tener, o vamos a intentar que tenga un componente digital, eh, la propuesta de la rocola. Yo no quiero ya mandarme a hablar? anunciarlo. No, no, lo contemos. No, lo contemos. No, no, no me quiero mandar porque ya veo que no puedo cumplir después la promesa y queda ahí como, ah, oh, me dijiste que... Yo, Así bueno. que... Ah, estamos hablando de, de unas nuevas tecnologías que, que, que, sí. que te hacen ser parte de un mundo totalmente irreal, eh, lo transforma eh, en real. La, la realidad se vuelve como más grande. Toma. Lo dijiste es que lo agarró, es que, es que lo agarró. Para mí lo dijo. No sé, después le preguntamos a San Marcos a ver qué entendió de todo eso realidad más grande basta basta sumarle la rocola ¿Qué? Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, bueno, sorpresa sorpresa si sale te vas a enterar si no sale no pasó nada che para para para para todo esto acá está marquito morem tiene unos discos por ejemplo tiene Badeler que es una banda que ya no, no está tocando pero que bueno que ha dejado una huella muy importante en lo que fue en los corazones de todos los espeletenses oh. eh, <risa> Sí, posta. Eh, y tiene un gran disco que es el primer disco solista que es la, la postal. Eh, ¿Lo trajiste para la Rocola hoy? No, no trajo nada. No trajo nada. Sí, trajo no. paquete de yerba, que eso, Juan. Well. No, eh. Tengo el de Badeler. <risa> tengo el de Badeler y la postal no lo tengo. ¿No lo tenés? No, quería hacer algo. Pero tenés que... los audios. Bueno, grabalos sí, en un CD y los ponemos para que la gente los pueda escuchar. Sí, sí. Yo tengo la posta. ¿Posta? Sí. ¿Y, ¿Y por qué no me dijiste? Porque es mío, es de mi colección. Bueno, no lo vendemos, pero lo podemos pala, difundir. Es mi colección personal de CD. No, cilindros. el otro día vi unos, una, un emprendimiento que hacen, eh, como por ejemplo Charlie, que hace discos. Y me agarraron ganas de hacer, por ejemplo, ahora eh, yo terminé el disco Mi Jardín sí. Y hacer, no sé, 10 y 10 para regalárselo a una gente amiga Y quiero que lo tenga Claro y, Pero bueno, eh, tengo que terminar el otro Porque hoy estuve revisando y tenía una carpeta en un pendrive con el segundo disco Todas las pistas menos la que me faltaba que la terminé el viernes de <risa> bueno, buscar la manera, tengo todo, tengo todo. Bueno, y el próximo fin de semana, todavía no estamos en momento de agenda, pero queremos ir anunciándoles que vamos a estar recibiendo aquí en la casa chunguita a Tommy y los bandidos y a hijos <risa> del 2001. Así es, eh, que se van a estar presentando acá por primera vez, porque hasta ahora. Siempre forma parte de todos de, de nuestros eventos itinerantes, pero nunca ha venido aún a este escenario. No conoce eh, la casa chunguita, nuestra sede. Así que nada, mmm, pero también parece que, que va a ser un fechón. Eh, veremos, veremos, veremos, veremos, no, veremos. Con eh, ampliaciones. Con ampli con ampliación, con amplificadores. Ampliaremos. <ríe> Eh, sí, sí, sí, sí la verdad que se viene el Tommy, que bueno, el Tommy ya, para el que no lo conoce, Tommy, gran guitarrista eh, de la escena punk rock nacional, eh, ha tocado en su Perúa, eh, eh, con el Germán de Mal Momento, ha hecho, bueno, eh, un gran recorrido en el punk, eh, bueno, ahora está solista, que con banda en realidad, eh, que es Tommy Los Bandidos, y bueno, vine para acá, y no sé, para el que no lo conoce, les pasamos una cancioncita, ¿te parece? Sí, dale. Eh, él estuvo participando, además de los eventos así itinerantes que hemos tenido, de lo que fueron... Eh digamos Nuestro primer proyecto virtual sería, por las sesiones pandémicas. Sí. Fue como la primera propuesta así fuerte que tuvimos de producción y demás. El primer desafío, ¿no? De, de poder investigar un poquito en todo este mundo tecnológico, ¿no? Como, como el primer vínculo que tuvimos con... Con una computadora. No, no tampoco tanto, tampoco tanto. Yo sí. <risa> no, yo creo que de difusión. Sí, sí. sí, sí. Sí, porque hasta ese momento yo creo como que no le dábamos bola. No, no, o sea, ah. sí, subíamos un Cero. evento como para decir, bueno, vamos a estar el sábado en La Verdi. Eh, y listo, era sí. eso. Y esto fue como un desafío de empezar a crear material, producir material, darle una estética, darle una forma, eh, después de, de, de difundirlo y hacerlo. Y bueno, eh, re laburo, re lindo, hermoso, diría. Eh, y bueno, de ahí estuvo Tommy, estuvo Tommy que fue en la segunda sesión pandémica, ¿no? No recuerdo si en la, sí, segunda, la segunda o en la tercera. La segunda, la segunda. Eh todo ese material está en nuestra página de hecho yo creo que el último capítulo virtual que hicimos está colgado en nuestro Facebook como primer video, o sea que está ahí fijo por si quieren ver de qué se trataba esa propuesta eh, pero bueno, tenemos así material que también es bastante exclusivo porque es algo que produjo durante la cuarentena en el momento de encierro, ya lo van a escuchar que él cuenta un poco, un poco ahí cómo lo estaban viviendo él como artista y, y, y como banda, eh, y nada, produjo este material que hoy les queremos compartir como para que vayan conociéndolo los que no, no lo conocen. En formato acústico, aún. ¿no? Porque bueno, la sí. banda todavía es como re poderosa, así que eh, son. Es lo contrario que conocemos. Sí, sí, son como sí. cinco monos tocando a todo volumen, o son logrosos. Eh. Bueno, ahí yo creo que es como que mostró la calidad de artista que es, porque lo sacaste totalmente de su elemento, que es más bien el punk rock. Eh, o el rock, y también eh, eh, se. Yo me acuerdo, yo lo escuché, eh, esa sesión la escuché, y nada, también. Yo lo había visto tocar, por ejemplo, lo de mí, en el ciclo de la Tierra, y es otra propuesta, digamos. Claro. Y, y es genial lo que hace, que te das cuenta que le sobra pasta para, para todo. Para hacer, puede hacer lo que quiera, digamos. No, no es que hace vale, lo que hace, pero no tiene opción. Bueno, para dar fe de todo esto que les estamos diciendo, vamos a verlo. Aquí está Tommy, en formato acústico eh, y solista. Eh, vomité. Hola, ¿cómo están? Ciclo de la Tierra. Bueno, antes que nada, gracias por invitarme a participar de del ciclo virtual, ya que los bandidos estuvimos en vivo tocando un muy buen show, un lindo recuerdo de esa tremenda fiesta. Así que nada, quiero empezar con una canción de cuando tocaban Superuba, cuando tocábamos con Juan Ledesma y de paso quiero recordarles que nosotros estamos todavía en pedido de en reclamo de justicia porque hay cuatro asesinos caminando por la calle eh, que la fiscal Karen Gallo no los quiere ni siquiera de testigos, imagínate así que, bueno, tenemos que reclamar y pedir justicia por él y por esos recuerdos arranco con esta canción de Superúa Existencial, bastante especial. Encontraré la solución, será difícil, ya lo sé. No quiero quedarme solo. ...yendo en mi, en ...y en nuestro amor... ...el otro día fui al doctor... ...me dio pastillas para el cerebro... ...y el corazón... I don't me you guys Bueno, aquí seguimos en Under la Tierra, el podcast del ciclo de la Tierra. Y hoy lo tenemos aquí a Marquitos Morén, que se va a comer hasta no sé qué falange en cada capítulo del podcast está así cada vez que le toca cada vez que le toca su columna como que la agarra y me parece como un vértigo en la panza y empieza a morderse las uñas. Sí, igual, bueno, la culpa es nuestra que no le compramos los guantes que le prometimos ¡Ay, verdad! dale, tío ¿Qué tema vamos a debatir hoy bueno, no en la voz. columna? Marquete eh, Hoy habíamos pensado charlar sobre el amor al arte Ahí va, ¿cómo sería? ¿Cómo sería ese sí? No, no, sería. <risa> <risa> Así que, ¿cómo sería, Ceci? Sí? <risa> ¿Lo expongo yo? ¿Querés que lo exponga yo? Dale Ah, ok dale. Me manda el muero, me manda el muero porque lo manda al frente por lo de las uñas, me parece. <risa> bueno, a mí lo que me pasado que le comentaba a Marcos, es que me parecía que era como un buen tema para charlar y debatir, es que estoy viendo varios concursos, digamos, desde el oficialismo impulsados para hacer murales. Desde el oficialismo me refiero a tanto gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como por ahí, eh, no sé, provincia o el municipio mismo y demás, que lo presentan así, como un. Concurso para hacer un mural. Y cuando uno va a la parte del premio del concurso, porque si es un concurso y uno gana, lo va a pintar, pero además, o sea, debe tener algún tipo de, de premio, el premio es monetario, pero cuando uno le presta atención, lo que ve es que en realidad no es un premio, sino es el pago por el, la mano de obra, o sea, lo que cobra un artista plástico para hacer un mural de esas dimensiones. Y sin embargo, eh, y hasta más bajo de lo que cobra. Sí, depende qué? de qué artista plástico. Porque, claro. o sea, amigos nuestros, por esas dimensiones, un mural cobraría. El triple de lo que te No sé si el premio, triple, pero más bastante más. Pero ellos presentan ideas, presentan bocetos. Uh -huh. No es que hacen el mural. No. no ah, no, si No, ahí ya sería el robo el... Del siglo de uno. Claro, <risa> ahí ya sería el robo del siglo directamente. No. Claro, no, es como, bueno, no sé, a mí lo que me lleva a preguntarme es ¿o hay un desconocimiento respecto a lo que sale, digamos, una obra? Porque, o sea, en definitivo Murales es una especie de cuadro gigante y encima lo que tiene es que está eh, sujeto al paso del tiempo, al deterioro, o sea, que es algo, una pieza súper única, eh, ¿no? Y de repente o hay un desconocimiento de lo que es la mano de obra de un artista o no sé, o hay como una cuestión de bueno, si le gusta hacer lo que hace y en definitiva está haciendo lo que una le gusta de... si igual lo va a hacer por amor, si lo hace porque le gusta en otros lados, entonces bueno que que, que banque ah, ya, la movida y, y encima le abrimos la puerta para que lo vea otra gente, ¿no? por ahí lo piensan un poco así, no con esa cosa de, de que vas a acordar a los bolicheros eh, a las bandas de rock viste que bueno, vendan 1500 entradas y nos tienen que rendir todo y bueno, pero ustedes chicos los lo van a ver público que por ahí nunca lo vieron y bueno, es eso y bueno, anda la concha de tu hermana, bolichero claro. sea... Yo creo que el arte está en ese lugar eh, siempre es el último eslabón es como que, como decían ustedes lo hace porque quiere claro Después el arte se convierte en un gran negocio también, desde otro lado. Porque está el arte como gran negocio. Como mercancía. Claro. Y está visto como la meta de todos los que vienen detrás. Entonces es como que vos querés llegar a eso. Y es un, es un gran negocio. O sea, sí. Es más negocio que un montón de otras cosas. Sí. Por ejemplo, yo laburo, hago durlock y pintura. A mí me encanta trabajar en obra es algo que me re gusta, o sea no reniego yo entro a un lugar y me imagino todo lo que tengo que hacer pero está planteado como un trabajo así. cuando voy a tocar eh, hasta me cuesta cobrarle una entrada a alguien y, y gasto quizás más dinero que el que invierto para ir a trabajar claro. claro entonces es como que eso es nada está visto un poco así y es culpa de nosotros mismos también en gran parte como que siempre nos autodegradamos un poco. No digo todo, pero creo que una gran parte sí. Como si vos tocás una banda, sí, ah, yo toco, toco una bandita. Y, sí y, um, No sé. Lo veo mucho desde ese lado, desde lo personal. Y, y también porque sobra, ¿no? O sea, hay muchas bandas, hay muchos escritores, hay muchos pintores, hay muchos artistas. Y y vos crees que no hay muchos que construyan. que O sea, me parece que no pasa por una cuestión de oferta y demanda. Me parece que hay como una concepción un poco arraigada de que si haces lo que te gusta, no es trabajo. O sea, que el trabajo tiene que ser algo eh, tedioso, feo, tal cual, feo, rutinario, gris, eh, como sin ganas, que vas por obligación, que si vas contento con una sonrisa, con el espíritu. De los muchachos de Tesla sí. eh, no, del de no, otro no día, es... no es trabajo. O sea, como, bueno, nada, no, si te gusta, si igual lo haces. Y uno lo termina haciendo porque, sí, te gusta lo que haces, pero también tenés que también comer. Que sí. Eh, a veces me ha pasado hablar con gente que eh, vos le decís estás grabando un disco y es como que está yendo a perder el tiempo, ¿no? Para mucho. Eh, y eso requiere grabar un disco es tan serio como... Es mucho más serio que muchas de las cosas que... De, de los sueldos eh, que te pagan estos buitres. O sea, es mucho más es serio, serio. Es más o sea, serio. Si porque... un disco no es ir a romper las pelotas con un grupo de amigos. No no, no vas a grabar un, nada. Es un laburo de la puta Creo madre. Que hoy te que ahí a él. Concha de su a todo. Nada, <risa> no, no entiende el que ¡Ah, conténganme! <risa> Pero bueno, hay una gran eh, mirada, no... Eh, está degradado el arte y después te usado para un montón de cosas y sin embargo eh, yo recuerdo cuando fue lo de la cuarentena el encierro como más estricto como que la gente le empezó a dar otra vuelta como que se dio cuenta que eso era la ventana que permitía de repente un poco de liberación de satisfacción de conexión con uno mismo de pero además de la gente que consumía eso, era como. Menos mal que existen los artistas. Menos y, mal que, sí, sí, un aplauso. Y una declaración. Aplaudamos todas las nueve a los artistas. A claro. A a hora, ¿no? no, los artistas no. <risa> <risa> Tú quítate, artista. <risa> y. después por otro lado, veo que. No está mal que. Se, que el arte viva dentro de esa oscuridad y ese silencio, ¿no? Mm. De, Que no es... Bueno, existe lo popular, que sí es un negocio y le da de comer a mucha gente. Y el gran bruto del arte vive en una oscuridad y en un silencio, que es el día a día del que lo hace y habita en... Nada, en las entrañas del pueblo. Sí, porque la eh, hay más música que no se conoce que la Que la, música que, la que hay realmente flotando claro. en ese universo de discográficas. Y, eh. y eso creo que es lo que hay que ir a buscar un poco. En, Sí, también como que lo mantiene más genuino, ¿no? El hecho de no entrar dentro del de, de mercado, que te dice cómo es la forma, eh, esto de... Que se llama el venderse, el venderse... Claro, el saber venderse. Sí. Bueno, eh, mi mamá pinta muchos años, ella, digamos, como que hizo, entre comillas, carrera artística, porque es una carrera, digamos, esto de estar en determinados ambientes, exponer con regularidad y demás, que no es para nada fácil... Eh, y yo siempre recuerdo que en un momento un artista consagrado, creo que fue el, el que le dijo tipo no, lo que va ahora es pintar en tales dimensiones, con tales materiales, o sea como que hay una moda de arte, es ¿eh? lo más loco. Y tipo de bueno, si no haces esto, que es lo que está ahora instalado en el mercado, vas a quedar en estos círculos muy lindos, pero muy chiquitos, o sea no vas a poder dedicarte a, a vivir de, de la pintura. Eh, es horrible que te lo planteen así. Bueno, eso a mí me pasa con la música. Vos tenés que hacer cumbia, loco. No. Vos tenés que hacer cumbia porque vos haces cumbia. Y ahí no, está la guita, no boludo. A mí esa pelotudé me la dicen desde que tengo, no sé, 15 ¿Qué? años. Vos tenés que hacer cumbia. Sí, pero los géneros que resurgen. ¿Hace vos cumbia! Ah, no, pero los géneros que resurgen, digamos, que, que por ahí crecen y empiezan a, a vender mucho, no fueron creados del día a la mañana. Claro. O sea, vienen hace muchos años, nada más que apareció un tipo y dijo, y dijo Uy, yo con esto me lleno de guita claro. Y puso la guita, la artista no estaba pensando en la guita, que le gusta así obviamente, la guita sirve para un montón de cosas Pero por lo general no sabe vender su producto Y después, yo me acuerdo por ejemplo cuando surgió el reggae acá, sí. había dos millones de bandas de reggae Sí él igual la tiene no, medio fija con el sí. reggae. No, no, no, no. Sí, de sí, que... Es una sí. cosa que se sufrió mucho, por ejemplo. Que se él. sufrió mucho, dijo. Sí, porque a él no le gustaba el porro, loco. No, no, pero Richard, es la posta. A mí me pasaba... A ver... Eh, ahora estos eso que te hablaban de que vos tenías que hacer reggae... Ya no estás más. se No Existen que más. Y... Había bandas que les fue muy bien en esa época que venían haciendo reggae desde, desde los 90, claro, claro. Desde los 90, al principio de los 90, ya venían claro. tocando. Y a ellos quizás le decían que haga, no sé, pop cuando estaba de modo de pop. Claro. Siguieron, eh, siguieron apostando al reggae hasta que explotó la época del reggae. Sí. Uno tiene que ser fiel a sus principios. Y listo, nada más. O sea, eh, tiene que hacer lo que a vos te gusta. Pero hacer lo que a vos te gusta no quita que eso tenga un valor. Y un precio, porque también claro. hay que distinguir eso Que por ahí el arte está valorado Y es una de las cosas más valoradas Porque da cierto prestigio Cierto poder Sin embargo, no siempre Esa valoración Va acorde con el precio eh. Yo creo que es un precio muy alto Que lo vale <risa> nada más que pero no lo pagan, pero ni siquiera en los concursos, eso es claro, mi indignación, claro, claro. es que es como, bueno, estoy dispuesto a pagar, sí, no. el premio te pago tu salario, imagínate que tu jefe y te dijera y eso, y que, que ni siquiera, o sea, lo que digo, yo me acuerdo hace poquito, hace unos meses, eh, habían sacado eh, una convocatoria para hacer un mural en Solano, eh, que era con el municipio de Quilmes y con el Banco Provincia, a ver, el Banco Provincia, estamos hablando del Banco Provincia. Y había que pintar una pared de 40 metros cuadrados. O sea, si ganabas en el concurso, eh, 40 metros cuadrados. Y el premio. ¿Tengo cámara yo acá? Tenés cámara, y te di el cámara. Premio. El premio. Eran 40 lucas. O sea. Ni un, A ver, sin desprestigiar nada, porque a ver, yo pinto también. A Pero pesos un pesos pintor de, de brocha gorda no cobra mil pesos el metro cuadrado, cobra más. A mil pesos el metro cuadrado. Claro, o sea... Que no es una pintura lisa. Claro, claro. O sea, es arte. O sea, es un labo, o sea, cuando me refiero a arte, no es que estoy hablando de poner el arte sobre un podio de sea. cosas, no, sino que es un, lleva un tiempo de diseño, de concentración, de laburo. Es un laburo que o sea, tiene mucho de previa antes de plasmarlo sobre una pared. No, y aparte eh, lo que planteaba de la unicidad en el caso de los murales específicamente, porque... Primero, que una, bueno, igual ahí nos metemos como en otro terreno de eh, si es, digamos, reproducible o no distintas obras de arte, ¿no? Porque uno puede de repente copiar el mural y hacerlo en otro lado, sin embargo, la pincelada no te va a salir no dos bien. veces exactamente igual, o sea que cada uno va a tener algo de único. Y además, esto de la degradación por el tiempo, o sea, es una pieza que la pensaste, la armaste y que sabes que tiene fecha de vencimiento y que va a ser única, o sea, a menos que, no sé, te conviertas en un gran pintor y corten el pedazo de pared y la expongan, la después en la rural y te cobren una entrada gigante, como está pasando por estas épocas, eh, está condenada a degradarse, a, a morir, o sea, eso me parece que tiene como un valor poético mucho más grande, ahí yo sigo así como muy... ¡Muy romántica! Lo no, que que para mí hay, es lo que te digo, hay un montón de, de gente, o muy poca gente, en realidad, muy poca gente que, que se, se aprovecha del trabajo ajeno eh, que saca ventaja, saca ventaja y son unos ladres que son... Bueno, Yo que sé, no sé a... veía que va a, estar, va a estar una obra de, de Bansky, eh, que si hace es esto, ¿no? Un pedazo de, de pared, sí. o sea, dale, mm... y, y nadie sabe quién es Banksy o sea... Y antes Literalmente. Jugador, o, sea, no, menos, o sea, no existe Banksy es una figura anónima. Eh, ¿Cómo es que puede haber una muestra en la rural? O sea, eh. son todas eh, parte de colecciones privadas, porque el artista, no, para quienes no lo saben, no se sabe físicamente quién es, o si es un grupo de artistas, o como que se tiene sospechas de que puede ser uno u otro, pero así es cierto, no se sabe. El tipo iba y algunas veces grafiteaba, otras cosas las extensiliaba, otras cosas eran como en una suerte de decoupage, vemos claro. eh, como que cortan la pared y, y exponen, sí igual hay algunas piezas en papel, bueno y ahí está, eso sí vale y vale una entrada, que es una fortuna por claro. lo que estoy moviendo las críticas ahí en, en redes. Y que no te regalan ni una tacita, decía. Claro, porque la misma muestra estuvo en otros países y la gente, digamos, como que la crítica era eso, tipo de, pará, yo esta muestra la vi, no sé, en Francia, en España, y por este valor de entrada te daban una tacita cuando te ibas o una remera o un afiche una con alguna de las obras. Sí, alguna chuchería, de un souvenir. Tal cual, acá no. Acá, <risa> acá, <risa> acá olvídate. Acá, acá te ibas con el recuerdo nada más. Por acá me están diciendo, por favor, Marcos Moren, habla el micrófono, eh, que está muy lejos. Bueno, ahí. Yo creo que hay grandes... Eh, lo que es muy importante en el arte, bueno, ya lo dijimos recién, es la inversión que se hace en el arte. Que hay gente que es muy piola para eso. Sí. Y el que hace arte quizá no, no está mirando. Claro, hay gente que ve es que el lado. negocio, ve el negocio y... Claro, por eso resurgen determinadas cosas en determinado momento... Y, y bueno, por otro lado también está bien, ¿no? Eh, no, no, no yo creo que no está bien. No, está que, no, bien. no creo que no está bien, que son, es lo que te digo, que hay un par de vivos que ven el negocio en algo, lo agarran, lo explotan, lo primen, lo premastican lo cupen. No, pero digo, lo que, y que no se no está, llenan la guita. Pero lo que no está bien, Marian, es tomar eso como el arte real, que después es lo que pasa. Está bien que sea parte de un negocio, ahora, si vos te crees que eso que está sucediendo y que es lo que más se conoce es lo real y es lo que va, sí. ahí ya está completamente perdido. Sí, sí. Hoy día se está, se está usando eh... hoy día se está usando mucho, o sea, el negocio creo que hoy día está en todo lo que es la, la música esta de trap. Eh, sí, las propagandas, ¿no? eh, hoy la, la música... como acomodándolo un poquito el micrófono, así que si ven que es algo raro. Eh, eh, la, o sea, el negocio está en el trap, que es bueno, un mensaje asquerosísimo, que... <risa> el otro día estuvimos escuchando a este muchacho Duki, a ver qué onda eh... Porque yo no lo conocí y todo el mundo venía acá y lo bardeaba Y es tipo, a mí me da vergüenza admitir que no sé de qué están hablando Entonces me abstengo, no digo, no me gusta, me gusta nada, me quedo calladita, que pase el momento Y le dije, pongamos a ver de qué se trata, antes de decir me opongo eh, Y a otro más, estima, es elegante sí. sí, bueno, pero hablemos de Duki bueno <risa> eh, vale eh, a veces un pobre tibes, yo es un pobre tibe, que allá él eh, pero bueno hay unos marchantes begordo, hay begordo. unos marchantes <risa> unos mercaderes que hacen que esa sea la música que se vende y que eso sea el concepto de arte de hoy día le dicen artista eh, y bueno el mensaje que tiene es totalmente asqueroso o sea denigra a la mujer de, todo sentido, eh, promueve el, el uso de drogas. O sea, sí. Es como toda una porquería que. Y bueno, ese es el arte hoy día para estos grandes. Sí, también igual. Pero es lo que decía: estos muchachos, que son los pocos que se llenan de guita, el... en dos meses deja de servir y, ya y está. Agarran, otro... agarran a otro muchacho y, y... y sale una nueva moda. Sí. Eh, no, o sea... dentro igual de la moda del trap y del rap, Mario, bueno, son cosas que vienen hace muchos años, ¿no? Eh... Hay cosas que son geniales. Obviamente, no, obviamente que verdad, hay y raperos que tienen una pluma que es increíble. Claro. Lo que es muy triste es que lo que más se venda es lo, es no. lo que está más degradado, o sea, eh, la letra que no dice nada, que Pero ahí que entonces alimenta... ¿Cuál es? A ver, ahí con una frase vieja. La culpa es del chancho o del que haya de comer. No, ¿Cuál es? ¿De quién es la culpa? ¿O ¿De los dos? Lo que pasa es que está bueno que a ver, hay una edad en la que vos querés que te alimenten tus estupideces. Sí. Bueno, sí no me encanta. Te en línea entonces si a vos viene un chavo a cantarte y en vez de bajarte línea te está diciendo todo lo que vos estás esperando que te digan y es genial boludo es hermoso yo escucho cantantes de rap que la verdad hablan de otra cosa completamente distinta claro y es hermoso y como estilo para mí es fabuloso pero lo que no es fabuloso es que no se valore a esos artistas y se valore al que ...no te dice nada... ...pero... ...y que se escuche el doble... ¿no? Sí. ...momento, este que... ...el Duki, ¿era el que le aparecía el subtítulo? ...que no se le entendía lo que sí, modulaba... Sí. ...eso también era muy... ...terrible, era... ...y que da pie para la próxima semana... ...vamos, no, la próxima semana tenemos... biblioteca, la otra... La, ...el próximo, el barrio y sus mesas... Eh, ...todas las palabras cortadas... ...porque no entraban dentro de la métrica... ...o sea que eran palabras por la mitad o oh, con no mal, claro, mal acentuadas que o sea, te costaba muchísimo o por lo menos a mí descifrar qué era lo que estaba diciendo porque en realidad no eran palabras estaba todo cortado eh, y cuando le sobraban espacios lo que hacía era rellenar con sonidos tipo a o u claro eh, y era muy uh. No como nosotros que tenemos el latillo Eh, eh, sino Ponerle como que fuera una canción así Armada por nosotros con nuestros latillos Eh, no, aburridísimo <risas> ya, como Yo con mi stick podría armar Como, imagínate que, que Alguien que dice todo el tiempo Eh, eh, haga un podcast Como, wow decir que no nos Demasiado pagan. decir que no nos pagan por hacer esto Si no, estarían barriendo por todos lados Lo hacemos de onda y gratis porque podemos porque, porque si, no, también teníamos estos miento... linchados mediáticamente <risa> cachivaches que hablan de otros cachivaches y se creen mejores y se creen mejores <risa> <risa> pero, ¿por qué no se van también a la puta que los pares <risa> no, no, solo... un poquito de autocrítica carajo <risa>